Hola, hola mis princesas y príncipes del color, yo soy Víctor Scherchili, tu técnico favorito. Yo soy Beatriz Olmas, directora de Pivot Boy México. Y el día de hoy secuestré a Betty un ratito porque quiero que nos ayude a contestarnos sobre los mitos y realidades de las cosas que escuchamos en el salón. A ver Betty, primer pregunta, porque es algo que la gente tiene muchísima duda el cabello se lava sí o no todos los días no es recomendable lavarlo cada tercer día para que el serum que produce la piel también lo fortifique así que ya escucharon para las personitas que lo están lavando todos los días hay que dar cierto espacio de tiempo para que entonces el cabello se rehabilite ¡Ojo con esto! Y de una vez hacemos la aclaración, hay susanas excepciones en todos los casos. Si tú en casa sientes que tu cabello está bien lavándolo todos los días, lo podemos lavar todos los días. Sí. El tip que te puedo dar yo aquí, si tú eres de estas personitas, es que aunque sea una vez a la semana, seques bien tu cabello con la secadora para que esa acumulación de agua no cause malos olores. Excelente. Betty, ya que estamos con eso de la lavada, la enjuagada y la planchada también, quiero que me digas algo, ¿cuál es tu opinión acerca de la temperatura ideal para lavar el cabello? O sea, ¿agua caliente, agua fría, agua tibia? La ideal sería agua templada, ni fría ni caliente, porque recordemos que el agua caliente se lleva el color y también nos dilata el folículo y podemos perder más cantidad de cabello. ¿Es cierto que con el agua caliente el cabello se deshidrata? No, no se deshidrata. Lo que pasa es que se va a abrir tu poro y lo vas a tirar. Entonces ya oyeron si ¿sí eres de esas personas que cuando salen de bañarse parece que está saliendo el mismísimo demonio de tanto vapor. Deja de hacerlo o te vas a quedar sin cabellito. Hay ah, una de las grandes preguntas que te tengo sí o sí que hacer. Quiero tu opinión. Porque por ahí dicen que las morenas y los rubios no se llevan. ¿Qué tienes que decir acerca de esto? Ay, no, es cuestión de personalidad, ¿sí? Si a ti te gusta el rubio, te lo debes de poner. Claro que se lleva muy bien el cabello rubio con las morenas. Y entonces, ¿las artistas afro cómo se ven? Tienes toda la razón, miren yo el tip que siempre les digo, recuerden todo nos queda a todos, nada más una buena sonrisa, una buena actitud y el mejor tip de todos, si tu piel es cálida usa tonos fríos, si tu piel es fría usa tonos cálidos y eso pueden ser rubios, oscuros, medios, castaños, de lo que quieras, pero todo nos queda a todos cuando tenemos una buena actitud. Otra de las preguntas que me hacen mucho Betty en redes sociales es acerca de... ¿Qué tan real es que si yo uso la plancha todos los días... Esto, digo, además de que pueda dañar el cabello, sí es cierto que esto hace que el cabello se caiga. O sea que, ¿puedo quedar pelona o pelón por usar la plancha todos los días? No, total, como quedar sin cabello no, pero sí lo vas a trozar, entonces, este... Porque si lo utilizas todos los días, haz de cuenta que es como si estuviéramos dorando algo. Entonces va a llegar el momento en que puede fracturarse y perderás algunos cabellos. Entonces, mis amores, si no quieren tener fritura de cabello, ya saben, debemos de utilizar un termoprotector para que no quede ahí todo achicharrado el cabellito. Nosotros, ya saben, tenemos aquí en Cool nuestro termoprotector que se llama Fix Me Argan Oil. ¿Ya lo probaste, Betty? Claro, me encanta. Y por último hay un tema del cual quiero hablar y es más, para que no lo escuchen de mí por si a mí ya no me creen. Betty... Muchos y muchas de nuestras seguidoras y seguidores nos han estado eh, comentando. Oye, Vic, es que hace un año, hace ocho meses, me apliqué yo un tinte negro. ¿Verdad que ya no existe ese tinte? Porque ya se me cayó. ¿Esto es cierto, Betty? Diles no, tú. No, no. El tinte negro ahí va a estar. ¿Ok? Porque. Porque tiene pues moléculas de color muy fuertes que van a estar depositadas. Tal vez haya perdido su brillo o a lo mejor su intensidad, pero la coloración oscura ahí se encuentra. donde no está el tinte negro? Pues en lo que van haciendo, donde no te has aplicado la coloración oscura. Entonces ya sabes, solo que quieras un look de choco flan, o sea, amarillo arriba y negro en las puntas, estos casos siempre sí o sí, mis amores, los necesitamos decolorar. ¿Tienes dudas acerca de cómo decolorar el cabello y de repente te da ahí un poco de miedo las técnicas que estés utilizando o saber si estás haciendo lo correcto? Te recomiendo que veas aquí en nuestros videos de YouTube, tenemos una clase de más de una hora que se llama la decoloración perfecta. De igual forma puedes reforzar tus conocimientos inscribiéndote en nuestra academia online. Es completamente gratuita y aquí abajo en la cajita de la descripción del video te voy a dejar el link, simple y sencillo le das clic pones tu nombre tu correo electrónico y bienvenido a nuestra academia betty quiero agradecerte muchísimo por haber colaborado con nosotros de igual forma quiero que tú nos platiques si ya estamos buscando algo a nivel más profesional ya queremos estudiar de manera presencial platícanos acerca de pivot point bueno pues pivot point aquí en méxico es una academia de alto rendimiento especialmente para todos los profesionales de belleza que quieran aprender o desaprender ciertas cosas y llevar su trabajo a un nivel de exactitud porque tenemos un método científico que está aplicado en 69 países Se los tengo que decir, es algo que casi luego se, no, no les menciono pero yo también fui alumno de Pivot Point entonces estamos en, está en toda Latinoamérica, mis amores ¿Tú qué me estás viendo? si sí, tú? ¿Ahí tú el que está pensando? ¿Yo? Sí, claro. Aunque estés en Colombia, aunque estés en Perú, estés en Venezuela, Costa Rica, México, donde quiera que estés, segurito cerca de ti hay una de estas academias. Entonces, también aquí abajo les vamos a dejar ahí un par de información más. Espero que les haya gustado este video porque vamos a estar invitando a más celebridades del mundo de la belleza. Yo soy Víctor Esquerchili, tu técnico favorito. Y yo soy Beatriz Salmos, directora de Pivot Point México. ¡Nos vemos pronto!